Este va a ser mi mejor intento para intentar demostrarles qué hace y qué no hace un tapabarro. CÁCHATE ¿Qué te parece? Está bacán ¿Me está saliendo todo? Yo creo que se los necesitar. Muy bien oh. Dale nomás ¿Qué te parece? ¿Está ¿Tapló? Me equivoqué de lado No, me equivoqué de lado, lo puse al revés La parte larga era para atrás Hice el hoyo mal Es más duro de lo que yo creo, bueno. ahora que lo he trabajado un rato <ríe> Me doy cuenta que no no es menor la, la resistencia Y esto hoyo, bueno, qué feo Sticker Uf. Vamos a andar más rápido Le hice también esos surquitos Los agrandé un poco, o sea que es un trabajo más atorrante pero va, va a soportar mejor. Ahora si sí lo ponemos bien, germán Marham. ¿Qué estoy haciendo? Lo puse pésimo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Lo puse al revés de nuevo. Ah, seré juzgado en el YouTube. Ahora sí se empieza a ver como lo tenía en mi cabeza. Este diseño de anclaje es lo más rápido y fácil que se me ocurrió porque si los quisiese más definitivos haría algo mucho mejor. Lo hice muy justo Mi amor Hola Ricard Nena aspiré hice los baños, la cama, lavé los platos Mira mi tapabarro Mira, hay una mariposita Oh, cachete ¿Por qué estás una mariposa y boca? Carfela Mañana quizás llueve así que voy a ir a probar mi tapabarro ¿Comamos? <risa> ya Ya, esta, es la esta es la situación actual de mi bicicleta después de la subida Tenemos un poquito de barro acá Una cosa muy poca, en el down tube no tenemos absolutamente casi nada Esta barro por arriba está impecable, el manillar no tiene nada La bicicleta está casi, casi, casi completamente limpia Ayer debo haber sido el único tonto en Temuco contento porque estaba lloviendo Pensando al fin vamos a poder probar si es que esa cosa funciona o no no solo que funcione, sino que también que aguante porque la resistencia es es cuestionable pero vamos a ver qué pasa es de los tapabarros más grandes que he visto lejos cuando voy pedaleando aquí o cuando tengo la cabeza acá arriba del manillar desde arriba apenas puedo ver la rueda y eso es bueno porque significa que el barro si es que sale un poco hacia arriba no va a salir hacia mi cabeza que debería estar acá y hacia adelante debería estar lo suficientemente bajo para que el barro salga hacia adelante y no hacia arriba y con el viento de vuelta hacia mi cara eso es la teoría y solo la teoría, como ya vieron la bicicleta está impecable prácticamente así es que todo lo que se manche de aquí hasta abajo es barro completamente nuevo el lente de la cámara también está limpio yo estoy bastante limpio y bastante <risa> decente acá está bastante... como que... Uh, no, no, me tiré pésimo no está muy barro acá abajo uh, loco. acá puede estar peor tiene algunos segmentos nomás que están muy mojados pero se secó rápido, la lluvia no fue mucho ahora estoy andando como que hay barro, así es que no voy muy muy desquiciado el porrazo es muy fácil control de daños de la camarita esta. Estoy seguro que es más barro, denle un segundo al circuito. <ríe> <ríe> ¡Oh! cómo está, oh, cómo está. <ríe> Oh, oh, oh. A eso me refiero con el barro Oh, buena rodada Me mandé, bueno, no pasó nada ¿Estás bien tú? Perdona ¿Este es tu primer porrazo? Pensé que me iba a dar contra ese, bueno, me asusté Es por eso que no ando fuerte en barro bueno, eh. Es demasiado impredecible No estoy acostumbrado, me lo tomo con calma a Acertaba de nuevo porque no me puedo quedar así Oh, no hay nada más rico que un porrazo Que ni duela weón. Bueno. Uh. No se está resbalosa esta Yo sabía que de aquí para abajo iba a ser un desastre. Aparte igual le entré fuerte si estaba. Fui un estúpido. Ahora limpiamos el lente, aprovechamos de. limpiamos un poco mis ya y nos vamos para abajo de nuevo. Como los tontos. Sí. ¡Uy, esas raíces, weón! Oh, como se metió la cola. No agarre, oh estas piedras tan susto, oh, oh como se fue, oh ¡Cómo se fue para abajo, andate Bajo de una porque se va a ir igual, mira bien para adelante porque ya sabes que lo a descolocar en el peor minuto, uh, uh, uh. no, corto, corto, y más corto, y más corto, y más corto, no, ¡Qué que pena algo de barro en mi bicicleta ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hago yo acá? Si les soy bien sincero Dije que si les soy bien sincero Ahí, ya, tú quisiste. hiciste Si les soy bien sincero Pensé que íbamos a evitar mucho De esto Pero realmente Realmente El down tube estaba a la pata Aquí zafamos y acá arriba va Mi cabeza así es que Con un tapabarra así de largo Y así de pegado el neumático Mm, díganme usted, acá no hay barro, acá empieza y aquí ya es un desastre. Definitivamente para poder mirar te hace una diferencia grande porque sin el tapabarro les voy a mostrar después cómo funciona esta cuestión es un desastre. La horquilla está impecable para los guardapolvos, guarda... <risa> para los guardapolvos esta cuestión es notable. Acá abajo la horquilla no tiene nada, está impecable, las barras durarían mucho mejor el invierno con este sistema y aquí atrás es eh, un desastre eh, aquí también feliz le pondría un tapabarrito, <risa> chiquitito alguna cosa piola para que los pivotes eh, no sufran tanto con el agua, el barro, todo el asiento, el asiento es siempre un desastre, no sé cómo estoy yo estoy con barro en las canillas algo en las zapatillas y... y no sé, no veo así que díganme ustedes Ya, ahora viene la pregunta de rigor. Este va a ser mi mejor intento para intentar demostrarles qué hace y qué no hace un tapabarro. Les prometo que esta opción es súper potente, pero yo creo que lo voy a tener que hacer de noche. Muy bonita la idea y todo, pero acabo de revisar la toma y no se ve un carajo, así es que. Con la magia de la edición, vamos a hacer que sea de noche. Creo que se debe ver mejor desde el otro lado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Cinta para oh, no corté la línea de freno. Ajá. Ah, ah, ah. sale agua volando para todos lados. Me llega agua que antes no me llegaba. Bikestan está todo mojado, aguanta la media pataca. <ríe> oh, mi me guatona. Ya, no quería llegar a este punto pero tenemos que hacerlo. Antes de destruir nuestro... Oh, esto va a ser una pena bueno... Creo que este tapabarro funcionó tremendamente bien para lo que se usan los tapabarros en las bicicletas que es básicamente que no te llegue barro en la cara y que no le llegue tanta suciedad a la horquilla por ende menos mantenciones entre periodos Luego de los experimentos que hicimos de noche puedo concluir un par de cosas la primera es que la parte frontal del tapabarro, más que verse bonita, no ayuda mucho porque las gotas desde el puente de la horquilla hacia adelante salían bastante horizontales. Eso significa que no te deberían llegar en la cara. <risa> Aún no llegamos a esto en el video, pero lo que acabo de decir es falso porque la bicicleta en el bike stand queda en un... Casi choco ¿verdad? Queda en un ángulo. O sea que ese barro horizontal, en realidad, si es que... Enderezamos la bicicleta a la posición que tiene que estar Sale un poco hacia arriba Y si, sí, la parte del frente podría ser cortita Pero tiene que, tiene que evitar que salga el barro de aquí hacia arriba Volviendo al video Lo que hacía una diferencia grande era la parte de atrás Gracias a esta pieza evitábamos que mucha agua pasara por entre medio de las barras En diagonal hacia arriba Y con el viento potencialmente de vuelta hacia tu cara lo que no logró fue proteger la bicicleta desde este punto hacia atrás. No es ningún secreto que el barro sale volando de manera tangencial al giro de la rueda. Así es, que, así es que podemos esperar que todo lo que está apuntando la regla va a quedar lleno de barro hasta este punto, que coincide con el sector donde teníamos menos barro acumulado. Bajo esa teoría podríamos concluir que si queremos que la bicicleta se mantenga limpia, ...deberíamos hacer un tapabarro que llegue hasta acá abajo. No tiene ningún sentido. Lo cual es cero factible porque nadie va a querer andar con un tapabarro que parece de bicicleta de paseo... ...y que además tenga un riesgo brutal de romperse. Así es que eso nos lleva a nuestra próxima pregunta, la cual no quería responder. Ya, este tapabarro son dos piezas. Hubieron personas que en Instagram estuvieron realmente cerca de adivinar cuánto se demoró en imprimir Este tapadarro se demoró 8 horas y este tapadarro que es un poquito más corto se demoró 7 horas Esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante Ya que este se demoró menos que este, vamos a guardar este <ríe> y vamos a ver realmente cuál es la resistencia de esta cosa para eso, no tengo algún método científico, simplemente lo voy a doblar. ¿Qué fue eso? Simplemente lo voy a doblar hasta ver qué es lo que pasa. Aguantó un porrazo, pero en ese porrazo, como vieron en la cámara, nada le pegó. Si le soy bien sincero, pienso que un tapabarro tiene que aguantarse a sí mismo y cualquier golpe lo va a recibir contra la rueda, que le va a dar una rigidez brutal. Pero, si vas pedaleando con barro y una rama se queda enganchada y se, se, se mete debajo del tapabarro, eso no es bueno. Es por eso que... Es por eso que con las manos voy a forzar esto hasta su límite y vamos a ver cuánto aguanta. Sigue teniendo esos sonido tengo, tengo, la, tengo la impresión de que el sonido que tiene es porque si bien acá es una pieza sólida... En la simulación y en la impresión no logré que de aquí hacia arriba le, las capas que van por el contorno fuesen una sola. O sea, acá hay aire entre medio, un poquito. Hay medio milímetro en donde la capa superior no está pegada con la capa inferior. Y de ahí vienen esos crujidos. Creo que si un palo se mete en la rueda, esta cosa estaría forzando de esa manera. Y ese fue nuestro tapabarro. Le hice harta fuerza, no fue menor. D -d -d Dije, esta cuestión no se está rompiendo, así es que seguí haciendo fuerza y sí. Se... se despegaron las capas. Por la fuerza que acabo de hacer, pensaría que si algo no lo golpea, va a durar un montón. Pero... Ahí se ve lo que les comentaba. Esta, esta... No logró que esas capas pegaran. Están muy cerca, pero no están pegadas. Si hubiesen estado pegadas, esto probablemente habría sido más firme se despegan las capas antes de lograr quebrarlo de esta manera de, en este ¡Ugh! así es bastante más firme que así esta parte debería ser la parte más firme <risa> lo, estoy, lo, estoy, lo estoy forzando un montón <risa> Por... flecta lo suficiente para que aguante bastante así es que ¡Bula! Dani, me copiaste la pizza de Para los más eh, preocupados por el peso 60 gramos el segmento largo Acá <risa> tenemos el otro, así es que... 112 gramos de tapabarro ¿Por qué está esta cosa acá? Porque después de 3.500 kilómetros la pinché por primera vez. Sí, creo que hoy día aprendimos una que otra cosa sobre qué aguanta y qué no aguanta una impresión 3D. Hacia dónde sale volando el agua y espero que espero que este video le haya sido de utilidad a alguien. Desgraciadamente esto no lo pudimos hacer antes porque esta impresora se demoró un montón en llegar. Por ahora... Creo que eso es todo por el video de hoy, así es que así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video sobre la ciencia de los tapabarros, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver para qué sirve y para qué no sirve una de estas cosas en una bicicleta, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el sábado.